Miembros de la Asociación de Campesinos Sin Tierras de esta ciudad de San Francisco de Macorís realizaron un piquete en la mañana de este martes dentro de las inmediaciones de la oficina del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con asiento en este municipio, exigiendo les cedan tierras para cultivarlas. Bueno, la Asociación de Campesinos Sin Tierras San Juan Bautista está solicitando del presidente Danilo Medina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 que dominan el arte de sembrar la tierra mientras por otra parte lo que es un gran negocio en el Instituto Agrario Dominicano que ustedes van a conocer detalles en lo adelante alegan que las oficinas del IAD en esta ciudad son infuncionales y según ellos tienen un manejo cuestionable bueno a eso vinimos nosotros aquí a hacer una denuncia porque la oficina del IAD aquí es un monte de hierba ahí atrás, una oficina abandonada que lo que parece ser un instrumento para justificar salario. Y además, nosotros queremos que ustedes incluso le pregunten al director de aquí, ¿por qué esa parte que es del IAD está dividida con alambre ahí? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de eso? Sobre esta denuncia hecha por los campesinos, intentamos hablar con el gerente de la oficina del IAD, aquí en San Francisco de Macorís, pero no está en la edificación y no autorizó a otro funcionario a darnos las declaraciones. En cámaras, Anaos Hidalgo para NTN, Giovanni Cordero.